Hola, bienvenidos a Video Tutoriales Education. En el pasado tutorial vimos cómo hacer la impresión a papel de nuestros documentos y también vimos las opciones que teníamos para exportar nuestros documentos a otros formatos, especialmente el PDF. En este último tutorial del curso dedicado a LibreOffice Writer vamos a ver las opciones que tenemos para el envío de los documentos ya creados. En concreto, para eso utilizaremos la siguiente opción. Iremos al menú Archivo y en el submenú Enviar. En este tutorial vamos a ver todas estas opciones de aquí. Con esta primera opción, lo que hacemos es enviar el documento mediante el correo electrónico. Si le damos, automáticamente se abre nuestro gestor de correo, en este caso el Thunderbird. Y aquí está. Se nos ha abierto nuestro gestor de correos y directamente nos ha colocado nuestro archivo de LibreOffice Writer como adjunto. Vamos a cerrar. No lo guardamos. Volvemos al menú Archivo, Enviar. Esta segunda opción es igual. Nos envía por correo electrónico nuestro documento de Writer. Si le damos, hace lo mismo. Es el Open Document. Cerramos, volvemos. Enviar. En este caso lo que hace es enviar nuestro documento por correo electrónico, pero esta vez previamente lo convierte al formato de Word, de Microsoft Word. Fijaros. Si le damos, abre nuestro gestor de correo, pero el adjunto de nuestro documento ya no es ODT, es .doc, que es el que utiliza el Microsoft Word cerramos otra opción de envío lo mismo enviaremos por correo electrónico pero esta vez como pdf es decir lo que hace primero es exportar a pdf y después lo adjunta en nuestro correo electrónico si le damos fijaros nos abre la misma ventana que vimos en el tutorial anterior con las opciones que teníamos para exportar a pdf una vez que lo hemos definido le decimos enviar y esta vez lo genera y lo adjunta en un correo electrónico para ser enviado Cerramos, seguimos con las opciones. Enviar. Estas dos de aquí, a MediaWiki y enviar mediante Bluetooth, realmente no son muy importantes, porque son unos casos muy específicos. Enviar a MediaWiki nos saca esta ventana. MediaWiki es un programa basado en software libre que nos permite crear artículos para una wiki. Una wiki es el nombre que recibe un sitio web cuyas páginas pueden ser editadas directamente desde el navegador donde todos los usuarios crean, modifican o eliminan contenidos que generalmente comparten. La página más famosa de wiki es precisamente la wikipedia. Pues bien, con el MediaWiki podemos generar artículos para poderlos incorporar a cualquier wiki. Es un caso muy específico y creo que para el nivel de este curso no es necesario entrar en detalles. Cancelamos y después también tenemos enviar mediante bluetooth. Entiendo yo que podremos enviar nuestro documento en vez de por correo electrónico a través de Bluetooth a cualquier dispositivo que tengamos conectado. En este caso no os puedo hacer ninguna demostración porque mi ordenador no tiene salida Bluetooth y por tanto simplemente os lo comento que existe para el que pueda hacerlo. Si alguien lo hace y nos quiere contar su experiencia estaremos encantados de conocerla. Desde este submenú de enviar también podemos crear un documento maestro. Un documento maestro nos posibilita el manejo de documentos de gran tamaño, por ejemplo un libro con muchos capítulos el documento maestro puede considerarse como una especie de contenedor de distintos archivos de libreoffice writer y estos archivos concretos serán los subdocumentos vamos a verlo con un ejemplo rápido en este caso voy a cerrar este y voy a abrir este documento de libreoffice writer que he llamado guía aquí solo tengo un título que pone guía bien si ahora vamos a archivo enviar crear documento maestro lo guarda con una extensión llamada ODF. Vamos a poner guía documento base, para no llamarlo documento maestro, que no hace falta que se igual. Y le decimos guardar. Él nos abre directamente nuestro documento maestro, en este caso se llama guía documento guiadocumentobase.odm. Y nos abre la ventana del navegador. Aquí es donde podremos ir insertando los diferentes subdocumentos. Como os he dicho al principio, imaginaos que es un libro que es muy extenso y lo que queréis hacer es ir incorporando los diferentes capítulos. Por ejemplo, en este caso, para eso iremos aquí, insertar, y le digo un archivo, porque yo ya lo tengo creado. Me voy al escritorio y en este caso es Guía de Trabajo, capítulo 1, y le digo abrir. Fijaros que el título Guía de Trabajo lo ha llevado abajo. Esto se resuelve fácilmente porque es esto de aquí que pone texto, con la flecha hacia arriba, te lo lleva arriba. Veis, teníamos el documento vacío que ponía guía de trabajo, y aquí he insertado un subdocumento, que en este caso es la guía de trabajo, el capítulo 1. Y aquí lo tenéis. Y ahora voy a insertar el segundo, insertar archivo, y en este caso el capítulo 2. Igual que antes subo el título guía de trabajo y ya tendríamos nuestro documento base con los subdocumentos aquí también podemos incorporar un índice para eso iremos a insertar índice nos saca la ventana de configuración de los índices que ya vimos en un anterior tutorial le decimos aceptar ahora igual que antes el texto lo subimos y ya tenemos el índice fijaros que ha puesto el capítulo 2 primero por eso aquí, este que pone estructura del curso, esto es el inicio del capítulo 2, pero aquí pone un 1. Por lo tanto, subimos aquí, actualizo el índice y ahora ya tenemos el 1 la introducción y el 2 la estructura del curso. Característica fundamental de aquí: estos subdocumentos que hemos insertado en el documento maestro no los podemos editar desde aquí. Tendríamos que ir directamente al documento ODT, es decir, a este o a este pero desde el documento base desde el documento maestro fijaros si yo selecciono intento borrar me dice no se puede modificar el contenido de solo lectura es decir desde el documento maestro no se pueden editar los subdocumentos hay que ir a cada subdocumento individual abrirlo y hacer los cambios que queramos bien cerramos este no guardar y abrimos nuestra guía de trabajo vamos a ver las últimas opciones que tenemos desde el submenú enviar vamos al menú archivo submenú enviar en este caso crear documento html lo que nos va a generar es un archivo html le damos y vamos al escritorio y lo guardamos guía para web voy a poner ahora Lo guardo aquí nos pone el índice y los encabezados principales si cerramos nos crea guía para web y nos crea también guía para web 1 y guía para web 2 si le damos a este, fijaron nos ofrece el índice y aquí por ejemplo si vamos a introducción nos abrirá el primer documento es decir este de aquí si tiramos para atrás estructura del curso y aquí tenemos en un formato para web cerramos el navegador vuelvo a la guía de trabajo volvemos a nuestro documento archivo submenú enviar y vamos a ver las últimas cuatro opciones con esquema en presentación lo que hace es exportarnos el documento al LibreOffice Impress realmente lo que nos va a hacer es exportarnos los encabezados es decir si nosotros hemos colocado nuestros capítulos utilizando estilos de encabezado como es el caso fijaros aquí estructura del curso si abrimos los estilos y formatos aquí tenemos curso encabezado 1 igual que los subcapítulos en este caso tenemos curso encabezado 3 todo el tema de los estilos ya lo vimos al principio del curso pues bien si tenemos los capítulos utilizando estilos de encabezado con archivo enviar esquema en presentación, fijaros, nos abre en LibreOffice Impress ese esquema de capítulos y subcapítulos, pero os recuerdo, para eso los capítulos y subcapítulos tienen que haberse hecho con estilos de encabezado, y a partir de aquí tendríamos esta información para trabajar con LibreOffice Impress. Cerramos, con archivo, enviar, esquema para portapapeles nos va a coger el mismo esquema es decir los capítulos y subcapítulos pero esta vez en vez de exportarlo a libreoffice impress lo que hace es ponerlo en el portapapeles y después lo podremos pegar en otro documento por ejemplo enviamos esquema para portapapeles y aparentemente no ha hecho nada pero si vamos a archivo nuevo documento de texto le decimos pegar y nos lo pega aquí está todo el esquema luego habría ya que ordenarlo pero en principio aquí lo tenemos y este también lo cerramos los dos últimos volvemos a enviar crear resumen automático fijaros lo que hace nos sale una ventana y nos pide niveles de capítulos incluidos y párrafos por nivel para eso nos dice en este resumen qué nivel de capítulo quieres es decir cancelamos esto de aquí es un nivel de capítulo 1 el 21 es un nivel de capítulo 2 el 211 es un nivel de capítulo 3 o propiamente dicho un subcapítulo entonces teniendo esto claro si vamos a archivo enviar crear resumen automático si le decimos niveles del capítulo incluidos 3 párrafos por nivel 1 le damos a aceptar y fijaros como lo hemos dicho 3 tenemos primer nivel de capítulo Segundo nivel de capítulo y tercer nivel de capítulo. Y solo nos ha puesto el primer párrafo que aparece. Porque le hemos dicho que en el resumen solo coloque el primer párrafo. Vamos a hacer otro ejemplo. Cerramos este documento que ha creado, no lo guardamos y volvemos. Archivo, enviar, crear resumen automático. En este caso le voy a decir que en vez de un párrafo por nivel ponga dos. Le digo aceptar y fijaros, pone los mismos niveles, pero en este caso aquí me ha puesto dos dos párrafos no uno en todos los casos me pone dos párrafos Esto es una forma de hacer un resumen automático de nuestro documento y por último en archivo enviar resumen automático a presentación es lo mismo que lo anterior pero esta vez nos lo presenta en el LibreOffice impress ponemos por ejemplo dos párrafos por nivel y aceptamos y ya está él aquí, en la pestaña de esquema, dentro de LibreOffice Impress, nos ha puesto los títulos hasta un nivel 3, porque es lo que le hemos dicho, y luego pone dos párrafos en cada uno. Si tiene más, lo que hace es cortarlo y no los pone, porque por eso estamos hablando de un resumen. Y aquí tenemos los textos, que a partir de aquí pues ya podremos trabajarlos dentro de LibreOffice Impress. Bien, con esto finalizamos este tutorial y el curso de LibreOffice Writer que hemos ofrecido durante 40 tutoriales. Hemos intentado hacer un recorrido por la mayor parte de las opciones que nos ofrece el programa para preparar documentos de calidad. Agradeceros ahora todos los comentarios positivos que habéis transmitido a lo largo del curso y todas vuestras sugerencias para mejorar cada día más la calidad de los tutoriales. Nuestro principal objetivo del curso ha sido difundir unos tutoriales sencillos, concretos y prácticos para que os sirvan de punto de partida en el uso del programa. Si os ha sido de utilidad y creéis que puede ser interesante a más personas, no dudéis en compartirlo con vuestros conocidos y en las redes sociales. Como cualquier acción educativa, lo principal sois vosotros, los alumnos, así que cuanta más gente le pueda llegar y sacar algo de utilidad de él, pues mucho mejor. Muchas gracias por vuestra atención y nos seguimos viendo en nuevos tutoriales. Un saludo.